yo soy David Santa Cruz, también conocido como Arroba La Banquetera y, y me estará acompañando un grupo de profesionales de la comida y la alimentación en este programa. Hola, ¿qué tal? Yo soy Pola Hurtado, soy locutora de radio y soy autora de polacocina.com. En redes me pueden encontrar como Pola 3 o Pola Cocina. Hola, ¿qué tal? Yo ya me conocen, soy Sebastián Amaro. Me pueden encontrar en el Twitter eh, como el Tate Amaro y en Facebook como Sebastián Amaro y bueno pues soy profesor del claustro de San Juana y pues también profesional de la cocina. Hola un gusto, soy Analisa Ricardes, soy oaxaqueña que reside aquí en Ciudad de México, estoy aquí varada en Ciudad de México y mi escalera de corazón. Me encuentran en Instagram como Ana Ricardes, un gusto. ¿Qué tal? Buenas tardes, yo soy José Antonio Vázquez, soy gastrónomo y antropólogo, soy profesor de la Universidad del claustro de Sor Juana, y me encuentro en mi Instagram como arroba jvázquez, las dos con z, med. Hoy hablaremos de uno de los ingredientes más populares y versátiles de América Latina. Amigo de los desheredados, refrigerio del hambriento, el frijol, que es estandarte culinario en más de una veintena de países. Hermanados con el cerdo, los frijoles se convierten en la feijoada, el plato típico en Brasil, Portugal, Mozambique y Angola. En las mesas asturianas, la variedad blanca y cremosa da vida a la fabada pletórica de chorizos y morcillas. Indispensables son los moros con cristianos en las mesas caribeñas, los porotos en el cono sur, el centro de la comida mesoamericana, refritos bien cargados de comino o como complemento de los tamales más sencillos en todo el continente americano. Rojos, pintos, blancos, negros. Los frijoles se convierten en postre en Guatemala y en China. En México son indispensables, embarrados en un bolillo o en una tortilla con su rebanada de queso añejo y otra de aguacate fresco. O bien, recién sacados de la olla sin otro condimento que el pasote o la hierba santa. Los frijoles caldosos o en pasta son capaces de hacer sonreír a la gula en la mesa más humilde. Pero empecemos con la receta más sencilla. ¿Cómo hay que cocinar unos frijoles? ¿Quién, quién se ambienta ese tiro? ¿José Antonio? Lo más sencillito, ¿cómo cocinamos unos frijoles? Eh, bueno, primero hay, hay que remojarlos si se puede, como en una, con una noche de anticipación, en agua fría, cambiarles el agua ya cuando los vayamos a cocinar. Para mí creo que la olla de de barro es indispensable, pero entre las modernidades y las, el poco tiempo que tenemos, una olla express siempre hace, hace, nos hace paro, como decimos, ¿no? Entonces eh, hay que cambiarles el agua para que no caigan tan pesados, este, cocinarlos. Yo en lo personal tengo ahí un, un pequeño truco que aprendí, ni siquiera me acuerdo de quién, incluso, y esto lo hago en la olla express, que es, bueno, los pongo a coser con... Con sal, dos dientes de ajo y un, po un poco de cebolla. Y 10 este, minutos antes de que estén listos, abro la olla, le echo un chorrito de aceite, la vuelvo a cerrar y los finalizo con el aceite. También había escuchado que se le puede poner un trocito de mantequilla, ¿no? Sí, sí, también. O también saben que es como super tip de, de abuela. Creo que Paula ya lo había dicho alguna vez. Que es, bueno, cuando lea como a mí me gustan, es después de enjuagarlos muy bien y dejarlos toda la noche a reposar, es agregarles una cebolla quemada. La quemas totalmente, súper quemada, súper, súper, súper quemada. Y la agregas en la olla. Y yo prefiero también agregarle eh, sal de grano. Y no sé, es como tip de, de abuela, de abuela consentidora, pero sí le da un sabor mmm, más, no sé, como el casero de, de abuela que se antoja. Ana, ¿por qué ninguno de estos hombres le pone pasote a los frijoles? No lo sé. Ah, no, eh, bueno. Yo creo que es... <ríe> eh, no lo sé. O sea, no a, lo mi, que... a mi favor puedo decir que yo soy de San Luis Potosí, aquí el de pasote. Eh, realmente no es de las hierbas aromáticas más recurrentes para, para perfumar. Este. Realmente eso lo aprendiste que estuve en Puebla, fíjate, este del, los usos los usos este, y maravillas del epazote. Este. Y ahora acabo, acabo de probar un epazote criollo de Xochimilco, que es, es una gloria, en unos frijoles de la olla, precisamente, y sí son de las maravillas del centro y sur del, del país. Yo no soy de San Luis, pero lo que en realidad generalmente se utiliza en las cocinas es que más bien esa primera preparación que dio... Doctor, fue como para tener la preparación básica, ¿no? Pero ya después que tengas tus frijoles preparados y cocinados, yo lo que generalmente hago es luego les das una sofreída en un poco de aceite, un poco de cebolla picada, pones los frijoles y en ese momento es cuando ya le pones o una hoja santa o eh, pasote o hoja de aguacate, únicamente para perfumar, pero yo generalmente no le pongo ni el de pasote, ni la hoja santa o la hoja de aguacate al momento de cocerlos. De esa inflexión que dice Sebas, eh, ya a la hora de, de, de refreirlos, yo, yo le aviento un chorrito de leche para hacer frijoles refritos este, y la verdad también este, leche. leche. Sí, un chorrito de leche. Bueno, pero a ver, le cargamos montón a, a Ana Luisa cuando apenas iba de, a responder. Seguramente no sabe por qué no le ponemos ¿Por qué no le ponemos epazote? ¿Por qué no vimos la receta con epazote? Pero más bien sería, ¿cuál es tu receta, Ana? Mira, lo que pasa, bueno, ahora sí que aquí en Oaxaca, lo preparamos y cargadito, por ejemplo, para un kilo de frijol. Como mi medida es una cabeza de ajo, el ajo criollo, no el grandote. Y será media cebolla, grande. Y el epazote es de, de entrada, o sea, es de cajón, ¿no? Ese o es el básico. Muchos también, eh, en Oaxaca se utiliza mucho el poleo también para aromatizarlos, u, u hoja de borracho. Y té de borracho le dicen, té de borracho. De hecho es buenísimo para la cruda. El consejo de la semana corre a cargo de Ana Luisa. <risa> <risa> He tomado té borracho. Que es diferente. no Y también la... La hierba de conejo, se utiliza muchísimo la hierba de conejo por aquí, muy, muy rico, pero, o sea, el de cajón como el, el, el básico es con el pasote, y ya de ahí se derivan, o sea, para nosotros es ese pasote de base, ya de ahí cuando se fríen, se hace pasta, ya se aromatiza con alguna otra hierbilla. Yo los hago en la olla de barro y la verdad es que porque la olla express me da un miedo me regalaron una, pero yo me acuerdo de haber estado chiquita y que mi mamá me dijera, no toques eso porque explota. Me dedico a esto, tengo casi 40 años y no, no puedo agarrar la olla. Entonces, la <risa> hago una olla de barro, le quemo la cebolla y le pongo un poquito de comino con el epazote. No sé, no, no creo que sea poblano, creo que es maña mía, la verdad. Y bueno, la cosa es que si se te olvidó, Remojar los frijoles la noche antes, les puedes poner una pizca de bicarbonato para que se cocinen un poquito más rápido. Si son muy frescos, tampoco necesitan el remojo, ¿no? O sea, solamente cuando ya están un poquito, ya llevan, bueno, pues los es que compro uno en el súper, ¿no? No, pero en general sí es bueno remojarlos porque también en teoría hace que te caigan mucho menos pesados. Eh, a, o sea, además del tema de ahorrarte eh, tiempo de hervor y de cocción, también eh, caen mucho mero, más ligeros cuando, cuando remojas. Si no te da tiempo de ponerlos en una noche, lo, generalmente lo que puedes hacer a veces es ponerlos al remojo en agua muy caliente alrededor de una hora. Luego eh, ya les das una buena enjuagada y les das el, la cocción normal como, como se apetece, pero lo ideal sí es tratar de dejarlos mínimo mínimo una noche en remojo. Digo, los frijoles por doblar, uno cuando cocina dice, ¿cuánto voy a hacer? Eh, es como mucho trabajo, me parece que el común de la gente piensa que es mucho trabajo, y lo es, o sea, ponerlos a remojar, no se les olvide limpiarlos. Yo creo que, para la gente que está empezando a cocinar y que nos escucha, eh, en México, por regular las leguminosas por algún motivo que desconozco, vienen sucias, o sea, traen piedritas. O sea, la piedrita en el frijol, en las lentejas, en el garbanzo, es bastante común cuando, cuando se adquieren acá. Entonces, denles una revisadita porque si no, se puede romper uno un diente con la con los frijol, comiendo frijoles o comiendo lentejas y sí es como un poco dramático el tema y pues qué vergüenza con las visitas, ¿no? <risa> <risa> ¿Sabes qué? Me recordó una anécdota de, bueno, ya no pasa tanto, pero sí era muy frecuente el gorgojo. No sé si de aquí les pasaba, ¿no? O sea, límpialos bien. Oye, eh, pero también eso del, del gorgojo, que está claro, el frijol con gorgojo, que aparte ha sido motivo de reflexiones sobre la identidad del mexicano, ¿no? O sea, que ha llegado a tal, este, eh, del frijol con gorgojo. Pero también haciendo mucho, yo escuché que también, el, eh, sobre todo la, eh, la gente del campo, o sea, un frijol que tiene gorgojo tiene... Quiere decir también que es un, es un frijol que creció en un ambiente, si eh, no sino libre, al menos sí con menos pesticidas, ¿no? Entonces que no está del todo mal encontrar ahí algún, el, a, a, algún bichito. <risa> ya es como un, un sello de, de calidad, ¿no? O sea, de que es un poquito más crío y un más natural, como comenta José Antonio. Y creo que ahorita o sea, ahorita se me ocurre que se puede poner como de, de moda por la entomofagia, es entomofagia, ¿no? La, claro, el comer, cuando, comer insectos. El comer insectos, <risa> imagínate. O sea. Bueno, pues el gorgojo está alimentado de puro frijol. Claro. Y más o menos, a ver, para mí, como todas las demás leguminosas va a inflar un poco, o sea, cuando, cuando lo pongan a remojar se van a dar cuenta que el puñito que pusieron o la taza que pusieron al otro día habrá que sido, ¿qué? Más o menos un tercio. Sí, sí, sí, yo creo que sí, sí, sí, porque en general, en general con una taza que hagas de frijol, una taza sí te rinde casi al doble, el cocido. O sea, sí. ¿para dos, tres personas comen con una taza de frijol en seco? Depende, ¿no? Depende cómo lo sirvas. Sí. Depende, depende cómo de cómo lo sirvas persona. y depende cómo lo cosas. ¿Y, y lo cuánto come cada quien? <risa> <risa> <risa> También, okay. no, o sea, que justo la idea es que, bueno, si vamos a hacer frijol, vamos a hacer un montón. Pero ya que lo tenemos hecho, ¿qué le podemos decir a la gente que nos está escuchando que hagan con todo ese frijol que sobró? Porque de eso va el programa llevamos la mitad. ¿Qué hacemos con todo el frijol que nos sobró? Hacemos, claro. Pues una parte congelarla, ¿no? Yo creo que eso es, eso es este, o sea, se puede preparar una parte y la otra parte congelarla. Pero no sé, Sebastián, tú nos ibas a dar una receta de sopa tarasca, ¿se puede hacer sopa? Ah, sí, la sopa tarasca. Este platillo, que en realidad es, pues, como Michoac de Michoacán, ¿no? Eh, muy característico de la zona. Y puedes, puede quedar perfecto con estos frijoles que justamente ya llevan en el refrigerador unos tres días y los podemos utilizar eh, para que puedan dar, hacer una sopa tarasca. Eh, les voy a dar más o menos los. Ingredientes. Una cebolla. Estos primeros ingredientes hay que ponerlos a hervir. Es una cebolla, tres ajos limpios, seis tomates previamente asados, dos chiles anchos perfectamente limpios, dos chiles guajillos. Bueno, ya que hirvió, pones a hervir este, estos ingredientes en poquita agua. Los mueles, los pasas por un colador y los fríes, la, la salsa resultante. A esta salsa resultante le mueles, aparte, tres tazas de frijol, que los puedes mezclar, una de dos, o con tres tazas de, el mismo caldillo de los frijoles o con tres tazas de eh, caldo de verduras, mueles, se lo agregas al, a la salsa que ya tenías sofrita, y lo terminas de hervir alrededor de unos 10, 15, 20 minutos, espesa muy rápido, como tiene el frijol y ya cocido y demás, empieza a espesar muy rápido. Y por último, perfumas con un poco de pasote. Lo interesante que puedes hacer con esta sopa es que lo puedes poner en la mesa y que cada quien la monte como guste. Poniendo al centro de la mesa puedes poner un poco de hojuelas de chile o que las puedes a freír, un poquito de crema, un poquito de queso parmesano o cotija y rebanadas de aguacate. Decías más o menos tres días en el refri. ¿Cuánto nos duran, a ver, ustedes, gente que se dedica a esto, cuánto nos duran más o menos unos frijoles en el refri no congelados? Yo creo que máximo, máximo unos cuatro o cinco días. Al cabo cinco días, generalmente, sí, ya ese frijol ya empieza a burbujear, ya a tener vida. Propia. Claro, empieza a echar burbujitas, ¿no? Creo que es sí. el. Decía mi abuela que había que echarlo, ponerlo a hervir y si ya olía agrio y sacaba mucha burbuja, chao, nos despedíamos. Chao, de que este... incluso, incluso hay personas que incluso todavía nos ponen a hervir y si, y si empieza a soltar un poquito de, un poco, puedes agregarle una pizca de eh, cremor tártaro o una pizca de... Eh, ¿Carbonato? ¿qué fue lo que había dicho, Paula? Y si ves que eso le baja... El, el, el, las burbujas, lo, todavía lo puedes consumir. Si, si al contrario, eso está aún más el tema, pues ya, ya completamente para tirarlos. Híjole, Evans, eso eh, Eva, también me lo sabía yo cuando te, tratamos de estirar lo más que se pueda este, la producción. Son prácticas poco recomendables, <risa> <risa> sobre todo a la gente o sea, que vende... Está bien que nada sobre, pero sin exagerar, ¿no? ¿no? Sin que nos haga daño, ¿está? Exacto. Sí, sí, sí, sí. No, yo lo, quizás eso, quizás con los frijoles que llevan cinco días y que están medio sospechosos, pero si evidentemente ya están burbujeando demasiado e incluso hasta tienen un olor un poco ácido, agrio, pues ya. O sea, ya están tronando, no pues ya, más más ya no. Ya tienen ¿no? vida. Este ya tiene de vida. El día, amigos, no comen comida luchada a perder. Tenían que escuchar este podcast para enterarse <risa> que no va. Y es muy, es muy característico el olor, ¿no? El olor, el olor fétido que tiene, este o sea, yo creo que así como hay muchas cosas que podemos distinguir por, por el olfato cuando ya están a punto y cuando ya se pasaron ese punto, pero también es cierto que hay ciertas prácticas que las pueden enmascarar con hervirlos con bicarbonato que queremos, claro. no recomendamos. Digo, hacer. ese es tip como de cocina, pero eh, ojo, eh, eh, siempre en todo hay... Pero nombre, hacer el tipo refrito también ya es con una intención de reutilizarlo, ¿no? De se quedó este frijol, vamos a hacerlo refrito. Ayer mi hermana me dio un tip que nunca se me había ocurrido, que dice que ella muele el frijol ya cocido como con tantito el caldo y le hace a los niños chilaquiles de frijol porque no comen o sea, Ay, no, yo, yo de hecho iba a dar esa receta. Ay, no, en serio, <risa> las enfrijoladas. Pero, pero son como las enfrijoladas, no, pues la de una vez. Es que, eh, bueno, yo también como, como los he hecho, es y aprovechando y regresando a la temática, que es reutilizar todo lo que se pueda, hay veces que tenemos pues, las tortillas, que también yo creo que también sería un tema ahí de ver cuántos nos duran las tortillas y qué usos les podemos dar, porque dependiendo o conforme se vaya agotando la frescura, pues le podemos dar, algunos usos sí y otros no, no, Yo, por ejemplo, las tortillas este, las corto así como en totopos y la, les pongo tantito aceite y las meto a hornear hasta que queden crujientes. Y luego ya hago una salsa parecida, así como decía Paula pero yo le pongo, este licuo con los frijoles, este, pero también le pongo antes eh, poco ajo y chile de árbol a, a, a santear y lo licuo con eso. Y luego ya en una fuente pongo los totopos, luego la salsa y lo, los pongo a gratinar. Y entonces quedan, pues sí, como una suerte de chilaquiles. este Estos están picositos así con salsa de frijol. Este, pero sí lo había pensado, eh, Pola, no estoy la idea. Este, a ver, una receta con frijoles que pueda como aprovechar las cosas que tenemos ahí. Igual también si tenemos un, to, un, un jitomate que esté ya así medio, medio pasadito, que no esté tan bonito, pues igual lo, lo hacemos, en la, lo salteamos con el ajo y el chile de árbol y lo, o lo asamos y lo licuamos con los frijoles y podemos hacer una salsa bien rica de frijol que pueda y, a, a, pues ser la, la base húmeda de, los, de estos chilaquiles. Les digo, a mí me gusta ponerles queso y meter, regresarlos al horno, aprovechando si tenemos el horno prendido y todo eso, pues regresarlos un ratito a que... Y luego sabes qué puedes hacer, tomar un poquito de ese caldo, le pones una parte a tus chilaquiles de frijol y con la otra yo lo que hago es el fideo seco con caldo de frijol. ¡Ah! Y, Uy, chorizo, y ya con ese haces tu fideo seco que es como una sopa de fideo, vas a freír en aceite el fideo con un poquito de cebolla de chorizo, de chipotle pero le vas a poner como muchísimo menos caldo del que le pondrías si fuera una sopa. Entonces, pones este caldo de frijol, más o menos la misma cantidad de pasta que de caldo, y ya que se secó todo, es fideo seco con frijol, le pones quesito, crema, aguacate, delicioso. Ya, y incluso, por ejemplo, apro aprovechando lo que comentó José Antonio, a la sopa talás que también, ahora me acabo de acordar, le queda perfecto unas tiritas de tortilla dorada. Eh, justamente la puedes o dorar o sacarla del horno y acompañarla y queda muy bien. Claro. Y esta salsa también de frijol, pues puedes hacer este, enfrijoladas, que es también algo muy... En Toluca, ¿no? que, es donde, que es mi familia, es muy típico. O sea, metes igual, como si fueras a hacer las enchiladas, las bañas en esa salsa de frijol, eh, las rellenas de pollo, de papa, de chorizo, y ya tienes unas ricas enfrijoladas. Ana, ¿qué receta nos ibas a presentar tú hoy? Es prácticamente la base, o sea, de lo que estaban comentando para una sopa de frijoles y tortilla, nada más que como la variante, o sea, de, se licúa el una, una taza de frijol que tengan, que les haya sobrado, que tengan ahí un este, medio olvidadas, en buen estado todavía, sin vida, y una taza de agua, eso lo licúan. Una cucharadita de cebolla picada, la ponemos en una cacerolita, aceite, tanto aceite o manteca, si todavía les gusta cocinar con manteca. Y bueno, ya este licuado de, la, de los frijoles, lo vaciamos, lo dejamos que se sufría bastante bien. Y prácticamente es una sopa de tortilla, nada más las tortillitas, ahí puede ser totopo, bueno, las tiritas, ¿no? Que es lo característico de la sopa de tortilla. Ya nada más para que, ahora sí que para que amarre y para complementar, ya sea con algunos huevos, chorizo alguna proteína, ¿no? Y el aguacate, el quesito y la crema. Ya hiciste tu, tu, tu sopa de tortilla súper rápido y súper... es nutritiva prácticamente. Con la proteína ya es un plato principal. Para caldo me gusta mucho el, el frijol negro. Sí, el negro es rico. Y en guisados, bueno, la, las alubias, ¿no? Que también es una forma, es una variante de frijol, la pava, ¿no? A mí, a mí, en realidad el que me gusta mucho es, pero luego es difícil encontrarlo, es el acoyote, ¿Cómo es el frijol eso? este, el que es frijol más grande, eh, que el, el centro sí es como más blanco. Ese, por ejemplo, una ensalada de frijol con un poquito de cilantro, jitomate y cebolla morada, limón, queda queda muy rico. Luego es difícil encontrarlo y generalmente tienes que ir o a, de plano a estos eh, mercados no tan, no tan conocidos que a veces de vez en cuando tienen ahí o el, por ejemplo frijol quizás que puedes encontrar en todas partes y es mucho más sencillo es el mayo ¿no? el frijol de mayo o el mayo y el pinto creo que creo son los dos frijoles que por lo mismo que son quizás de un sabor un poco más dulce son mucho más versátiles al momento de utilizar que quizás un frijol peruano o un frijol negro ¿no? Eh, yo creo que lo comentó David al principio, pero yo he visto recetas de helado de frijol pinto. Y es bastante más dulce, no debe de quedar mal. Digo, es que si tú lo ves y el color es de frijoles refritos, te lo imaginas en un helado como que no. Bueno, pero... en, en, en Guatemala me sucedió que estaba en Antigua y fuimos a una boda y pues ya sabes, en lo que te arreglas, sales, corres. No me... tenía hambre se estaban tardando, y en la puerta de la iglesia de Antigua, en Guatemala, estaban, pues, un puestecito callejero, que ya saben, que tengo debilidad por el, la comida callejera, y, este, y estaban vendiendo unas, unas croquetitas de plátano macho, rellenas de frijol, y entonces yo las vi, y tenían ahí, estaban vendiendo varias cositas, y tenían ahí un piquito de gallo, este con, con chilitos y tal, y yo le digo, ah, me da uno de esos molotitos, ¿no? Que son como los molotes veracruzanos, ¿no? De, de, de plátano macho. Y le iba a poner azúcar. Y yo todavía le digo, no, no, no, no, le ponga azúcar. Dije, ay, qué raro. Y pues agarré el cosito ese, le empecé a poner salsa picante y todo el mundo me vio así como de bicho raro, así de pinche mexicano, ¿cómo le está? Era el postre. Esos cositos de plátano macho rellenos de frijol, iban espolvoreados con azúcar y la gente se los comía como dulce, un postre y yo le estaba poniendo pico de gallo wey. chimol pues que eran, le llaman allá eran como los, eran unos molotitos de plátano macho sí, sí, tal cual son muy similar, hay unos muy similares en, en, el, en el Istmo en Oaxaca, que van rellenos muchos los rellenan de, de frijol o de queso ¿cómo harías esos? ¿Sabes, ¿te sabes la receta? O ¿Alguien se sabe la sí, De hecho, son muy sencillos, solamente se ponen a hervir, los plátanos no tienen que estar ni tan maduros ni tan verdes, o sea, ahí el tema es la madurez, así que la madurez del plátano. Y de ahí los aplastan. Con cáscara, lo Con a cáscara, sí, ah, en vapor, bueno, en vapor, en una vaporera, en una tamalera, los puedes poner ahí. Eh, se, se, se cocina, bueno, se cuecen. De ahí se aplastan, bueno, se pelan, se, se aplastan. Les pones un toque de sal, tienen que tener sal, que es dulce. Y bueno, si, si el plátano no está tan de buena calidad, si le pones pone un poquito más de azúcar. Y muchos le ponen mantequilla. Sí. Muchos le ponen mantequilla. Súper es simple esa. Y ya de ahí, haces una tortita, prácticamente una tortita de, de puré de plátano, si lo queremos ver así. Y se... No sé si aquí conocen los molotes. Sí, sí bueno, yo sí. Pero... Sí, ah, bueno. El caso es de que en el centro, ya sea que lleven frijol, pasta de frijol, o quesillo. Muchos le ponen quesillo o queso de lismo, que es muy, muy similar al chapaneco, al queso doble crema seco, que es un queso seco. Y ya de ahí terminas tu molotito, lo fríes. Tradicionalmente se sirve con una crema ácida y más quesito. Súper rico, es un postre, delicioso. Sí, híjole. Nada más como aporte a lo que comentó Ana, lo que acaba de comentar Ana, y es un tip igual que me pasaron justo para esta receta, que lo que conviene al momento en que estás haciendo el puré, ya que es el puré de los plátanos, ya que los eh, pusiste a cocer en vapor y los estás pelando y los pones a machacar, es agregarle justo un poquito de eh, mantequilla derretida y una media cucharadita de polvos royal y eso ayuda al momento en que fríe a que te quede mucho más esponjoso y bueno, pues nada más. Y otra que también estaba pensando que esa también fue a partir como de ahí un, una mezcla de varias recetas de prueba y error pero que quedó bastante buena al final eh, y también es una preparación un poco que no estamos tan acostumbrados pero es en la igual como decía Sebas es eh, una ensalada, bueno, puede ser una guarnición. Yo la, la verdad la hago con, este, o queda muy bien con salmón así, este al, al a este, pues sellado, que tenga o sea, que tenga esta cantidad como de, eh, eh, sí, que, esté, o sea, que, que sea así a la plancha, puede ser el salmón a la plancha, pero la guarnición es frijoles negros, garbanzos, este, cocidos, pepino, eh, cebolla morada, y jitomate y limón y haces una ensalada con eso y para un salmón que nada más está así a la plancha este que tiene estos elementos grasos, eh, es una muy buena guarnición y no necesita nada más y es muy vistoso eso si sí, necesitas tener el frijol cocido, negro para que y tampoco sobremezclar o que no se vaya el caldo porque si no puede pintar la preparación y no se ve tan colorido pero el color del garbanzo, cómo contrasta con el frijol negro, el pepino, el cilantro, la cebolla morada. Entonces a la vista puedes eh, jugar muy bien con, con esa combinación. Este, si no tienen salmón, que a lo mejor es, es así, les, les digo, esta es una, una, una receta así para cual puede ser como para una cocina especial. La pura ensaladita funciona muy bien, incluso así como para una tostadita de eso y eso. ¿Con qué la líneas? Con aceite, aceite y el propio limón es el ácido y el aceite de oliva este, y ya y sal y pimienta. Ok, yo, yo tengo, voy a revelar una receta familiar que, no, la verdad es que no sé de dónde se la sacó mi mamá, pero a mí es una cosa que me encanta. Ella dice que son frijoles colimeños, pero yo ya estoy buscando y no, en Colima no hacen algo así. Hacen una cosa parecida que se llaman frijoles puercos. Eh, yo creo que mamá se la inventó, pero bueno. Y es, se fríe... Eh, tocino, o sea, se, se a tocino y chorizo en cuadritos, cuando se pican, o sea, y se ponen a freír a fuego lento para que suelte la grasa, porque si lo ponen a fuego alto se les va a quemar, se les va a pegar y no va a soltar. Entonces, paciencia, es un guiso que tarda un rato eh, para que empiece a soltar el aceite. Una vez que ya soltaron la grasa, el tocino y el chorizo, cebolla fileteada, bastante delgadita, no muy, muy delgada, eh, y nuevamente, a, a, a freír la cebolla y chile pasilla. Chile pasilla también cortadito en juliana para que le vaya dando sabor, que quede doradito el chile al final porque se quema muy rápido el chile pasilla. Este, pongan el extractor, abran las ventanas porque eso se va a inundar de... <risa> la gente va a salir corriendo y no estamos para, para estar saliendo este, en, plena, en plena cuarentena. Y a eso le van a agregar ya sus frijoles machacados o pues en el licuadora es más rápido, más o menos aguaditos, al incluyen parte del caldo. No que quede como, como una sopa de frijol, sino que queden espesos. Y van a refreír los frijoles en, en esa mezcla de chorizo, tocino, chile pasilla y cebolla. Y lo van a mezclar. Al final le van a poner una lata de sardina en tomate, en salsa de jitomate. Si no les gusta la sardina, hagan la salsa de jitomate. Lo que sí les recomiendo, es o sea, esto va hasta el final, y por el mismo, el jitomate se agria muy rápido. Entonces, si sí son los frijoles que hay que prepararlos y refrigerarlos y no se van a consumir en ese mismo momento. Dudo, la verdad es de que dudo que les, que les sobren, nunca sobren, en la familia nunca sobran. Mamá las hace para las, las grandes fiestas y es lo primero que se acaba. La verdad es que la sardina le da muchísimo sabor. Se me olvidaba el toque. Quesito, eh, puede ser queso fresco o queso ya cotija, queso salado también. Si le van a poner el queso salado, entonces no le pongan sal a ninguna parte de la preparación, si no les va a quedar hiper salado. Yo creo que ahí pueden jugar, si ven que se les está pasando un poco de, de sal, entonces le meten queso panela o algún queso fresco para que... Para, que, para, para rebajar el sabor de la sal. Y pues ya eso, en tostadas, con crema. Y de verdad que la salvina le da un sabor muy, muy bueno. Con chicharrón. Oye, David, pero sí, sí, sí son frijoles este, colimotas, ¿eh? O sea, y se, se son, o sea, tienen la base del frijol puerco. Uh -huh. Y en, en colima se los comen como... Es como un, un plato, que, una guarnición para las, las fiestas, ¿no? O sea, este pero los frijoles puercos que tienen esta yo creo que si los agrupamos como en qué ingredientes en este contenedor tan amplio que puede ser un frijol puerco y que se puede extender desde Sinaloa, es decir, son platos, son frijoles, preparaciones de la costa, ¿no? Que se extiende, los encontramos desde Sinaloa, se va baja por toda la costa, pero también del otro lado en Tamaulipas, en Veracruz, hay lugares donde también hacen frijoles puercos. Este, y yo he visto que lo de la sardina Sí es, creo, que de la parte de Colima, porque más, más arriba los hacen con otros, con otros este, estados, ¿eh? Entonces, mm, mira, qué interesante. Eh, no, sé si, no, sé, no sé si necesariamente le echen la lata de portón, sí, en la sardina ya, ¿no? Pero pues, obedece también o a sea, dónde están, ¿no? O sea, Oye, lo que comenta ahorita José Antonio, yo no sé, pero tengo la sospecha de que la receta de los frijoles puercos... Bien, porque también es una receta que se consume mucho en los países caribeños. Eh, en los países caribeños, en realidad, Puerto Rico, República Dominicana, todos esos países tienen como uno de sus platillos casi casi nacionales, los, eh, los frijoles puercos. Pero, pero esos son caldosos, ¿no? Sí, con caldo. Con caldo, es el caldo. Sí, sí, como, y como como varían. ¿sí? No sé este famoso no, de y... Jalisco, la, el jugo de carne, no? Que también es el frijol con la carne cocinada, que es muy rico, con tocino. Sí, sabe muy rico. Y en Yucatán hacen el... También lo que en Yucatán le llaman frijoles puercos, es como hacer un pozole, algo muy parecido a un pozole, pero con frijoles. Y también se le acompaña así con limoncito, chilito, orégano. Y, y, y saben bastante, bastante buenos. Digo, realmente el, el frijol es un alimento súper noble. Me parece que... Las formas en las que, que lo podemos preparar y conservar. Oye, para congelarlo, ¿qué opinan? ¿Entero o ya refrito, ya este, machacado? ¿Qué es mejor o da igual? Yo creo que nunca en mi vida he congelado frijoles. ¿De verdad? Pero lo haría escurrir. Sí, de verdad. La verdad es que no los hago mucho y cuando los hago me hago... Los huevos con frijol al día siguiente, que son... Machaca como, con huevo. Lo que desayunabas cuando ibas a la secundaria, ¿no? Es como... <risa> <risa> este, molletes. A mí me encanta hacer burritos, porque pues es algo que puedes este, comer con las manos. Y generalmente no me quedan suficientes para congelar, entonces quiero escuchar. Igual Ana quería dar una receta, ahorita al sol a mano yo la vi. Una vez esta, este, esta receta se me quedó muy muy grabada porque ahí tiene como una historia de quién me la, quién me la preparaba, ¿no? Entonces ahí fue como una historia con, el, que el, con la, el desayuno con el que me enamoraron en alguna ocasión, ¿no? Entonces, voy así como de, yo la verdad no lo había comido, es prácticamente una salsa de huevo, pero en lugar de utilizar tomate, utilizas este, el frijol parado, muy muy rico, la verdad cuando a mí me lo dio fue como de neta, o sea, no, yo no sé mucho de, de comer huevos y así, deliciosa de verdad, o sea, nada más, lo que haces, haces tu, torta de, tu huevo en torta, con cebolla le puedes poner si quieres, a esa torta de huevo le puedes poner chorizo, tocino, lo que tengas ahí, como a lo mejor también muchos utilizan el chapulín ahorita muchísimo para casi todo. Y de ahí el frijol parado, así, delicioso y nada, las acompañas con una salsa, unas tortillitas y qué bárbaro, ¿eh? qué desayuno. De verdad yo no pensé que fuera tan rico, pero sí fueron de, las, de, las, de los desayunos que son como desayuno de campeón y de ahí a mediodía o no, para la tarde. Una salsita de tomate, ¿no? Sí, hombre, no, o una de, de chiles secos. De chiles secos, o hay, por ejemplo, algo que es, creo que aquí también se acostumbra mucho en Ciudad de México. El, aquí le dicen tomate verde, nosotros le llamamos mil tomate o tomate de milpa. Tomatillo. O tomatillo, exactamente. Entonces, este, hay una, una variedad que es el, el, el criollo, que es medio mor, como morado, un poquito morado y un poco más dulce. Es menos ácido y con un gusto más dulce. Entonces, este, este, este mil tomate que nosotros llamamos es una salsa base, o sea, mil tomate y chile de árbol o, bueno, dependiendo de la región, ya sea chile costeño, chile, este, chile mije, etcétera, etcétera súper rico con los frijoles, le da, o sea, balancea el, el, el dulzor del frijol con, el, con la acidez de este mil tomate. Súper, súper rico. Y el quesito fresco, que aquí no he visto queso fresco, es muy, muy diferente ¿no? al, al que consumimos nosotros. Pero bueno, sí, to es... Total, total. Y bueno, digo, a ver, también yo creo que es válido. O sea, ahorita hablamos de la preparación del frijol, pero eventualmente también se vale, creo yo, ir y comprar una lata de frijoles ya preparados, ir y comprar una bolsa de, de frijol ya refrito, pero pues no somos zombies, ¿no? Podemos optar por decir, a ver, quiero tomar esto de la, de la versión industrializada de la cocina, que nos han tratado de meter la idea de que Cocinar es perder el tiempo, lo cual yo creo que todos acá estaremos en desacuerdo, ¿no? O sea, cocinar es, es parte también de convivir, puede servir como una forma de integración familiar, o, o simplemente pues damos el gusto, a mí me relaja cocinar, ¿no? Digo, cuando uno tiene que ser, si tienes que hacer una comida para 100 personas, pues no, no es nada relajante. Se sí, Sebastián, ya está así con cara de, Sí, porque no tienes que hacer esto todos los días? Oye, pero fíjate ahorita que estás diciendo eso, perdón, en Inglaterra hay una marca de frijoles muy conocida, que me parece que son bayos, porque tú los ves y el color es un poco clarito, y que viene con una salsa, y estaba viendo hace poco que los cocinan en la lata, o sea, en el proceso de que están enlatando los frijoles, los meten crudos y salen cocidos en la lata. Entonces, es un proceso de cocción y tienen una receta que es de pan con esos frijoles, como si fuera un panqué, pero con la sopa de frijol eh, como los líquidos. Entonces me parece que lo licuan y la parte líquida de, del pan es esta sal, es, son estos frijoles que tienen la salsa de jitomate y ya están condimentados y están cocidos en la lata. Y es una receta muy típica de Inglaterra. ¿Son la, la lata esta de, de frijoles que utilizan para hacer el full English? O sea, el, el, o sea la salsa dulce. Ah, mira, no sabía que los, los cocinaban. Este, de... Habría que saber Qué curioso, si eh. de, de aquí también, porque sí, tiene sentido. Bueno, y también más allá de la practicidad de de tener ya en lata. Luego, por ejemplo, esta receta que tanto le gustan los americanos, el famosísimo chili con carne, en realidad que, que utiliza, por ejemplo, el frijol, pero el frijol, esta variedad que es frijol rojo. Y esa variedad de frijol, por ejemplo, yo nunca la he encontrado en, pues en seco. ¿Tienes alguna receta así rapidísima para finalizar con de chili para carne con frijol? De hecho, yo lo que hago son, que es también bastante famoso en Estados Unidos, son unos hot dogs de salchicha de res y pones la salchicha en la parrilla y le pones cerveza para que se haga con el vaporcito de la cerveza y lo haces con chili y el chili lleva cebolla, ajo, se me está haciendo agua a la boca, molida de res, dos chiles anchos secos, salsa de tomate, frijoles, bayos enteros, bayos porque no se consigue el rojo, como dices, ¿no? O puede ser la lata del de, de rojo, consome en polvo, laurel, orégano, sal y pimienta haces ahí tú pues como picadillo con frijoles, los frijoles ya están cocidos cuando los pones, y entonces el hot dog de carne de res que tiene cerveza, y lo pones en el pan, y le pones ya encima su chili, delicioso. Se me hizo la boca. El tocino, no, a mí también, hasta el gato empezó a llorar. De que me sí, bueno, es que el tocino le da una vida a todo también, pero termina siendo mucha grasa, ¿no? O sea, a mí me encanta, pero... Justo hoy en la mañana platicaba con, con mi compañero de casa que el, el BTL, ¿no? El este, bacon, lettuce, and tomato. Uh -huh. No, entonces es buenísimo, pero en un sándwichito. Pues mira, ya es pan de hot dog, salchicha de res, cerveza, carne molida. Y, y frijoles, pues ya pone el tocino, o sea, ya. Sí, <risa> <La excelencia. risa> ¿Eres, una mal, eres una mala influencia, Polar. <risa> pues ya, así si que vamos a morir. Yeah. Ya que de una vez con el con el tocino. Pero bueno, pues, muchas gracias eh, por escucharnos aquí en Aquí Nada Sobra. Eh, yo soy David Santa Cruz. Recuerden, me encuentran como arroba la banquetera. Estamos transmitiendo cada 15 días a través de We Are Not Zombies. Y están con nosotros. Pola, por favor. Yo soy Pola Hurtado y me pueden encontrar en redes como arroba 3 pola o polacocina. Sebas. Y yo soy Sebastián Amaro y me pueden encontrar en Twitter como arroba eltateamaro o en Facebook como Sebastián Amaro. Ana. No, yo soy Analisa Ricardes, me pueden encontrar en Instagram como arroba Analisa Ricardes. Y sí, pues el doc, por favor Yo soy José Antonio Vázquez y me encuentran en Instagram en arroba jvasquezmr. Escríbanos, contáctenos a través de estas redes, a través de arroba la banquetera o a través de del canal de We Are Not Zombies, cuéntenos qué es lo que les está sobrando en su casa qué es lo que compraron de más qué guiso quieren aprender a hacer y nosotros acá nos damos a la tarea de orientarles y de contarles qué podemos hacer para que nada sobre en la cuestión. Muchas gracias.